me sigas en cada uno de los videos de este canal. Gracias por estar ahí. Bueno, ya los saludé antes en la introducción, pero de vuelta. Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, como ya les dije... Eh, este año es un año que eh, por mi revolución solar estoy místico, estoy eh, muy conectado con energías especiales, energías que no pasan tanto por lo racional eh, como la energía de la astrología sino que también pasa por lo emocional eh, eh, y entonces yo hace muchos años atrás, muchos muchos, de verdad muchos eh, cuando aprendí astrología eh, me enseñaron algo de astrología cabalística y y me enseñaron a hacer cartas natales angelicales. Eh, si querés tu carta natal angelical, eh, te podés conectar conmigo. Concertamos una cita, tiene un valor, por supuesto. Eh, pero eh, concertamos una cita, te conectás, más 54, 2, 2, 3. 693-9502. Me puedes buscar a través de Telegram, a través de WhatsApp, y concertamos una cita, lo hacemos por Zoom, eh, y te llevas además todo grabado. Bueno, eso si querés tu carta completa, tus pies, ángeles, guardianes, la Kabbalah, eh, o la astrología cabalística más bien, eh, basándose en los 72 ángeles eh, de la cábala hebrea, de la cabalaj, eh, eh, asigna, eh, según la carta natal, 10 ángeles guardianes. Eh, más dos que son secretos. Eh, y Entonces, cada ángel guardián tiene una misión en tu vida. Y eso es lo que yo hago en estas sesiones individuales. Pero bueno, también tenemos esos ángeles guardianes que están protegiendo ciertos momentos del año. Por ejemplo, el día de hoy y por eh, cinco días más va a estar Anahuel, el ángel número 63 de la Cábala Hebrea. Anahuel rige de los 11 grados a los 15 grados de acuario el mejor horario para invocarlo a Anahuel es entre las 20 y 41 y las 21 horas. Eh, de cualquier día. De estos cinco días, los podés invocar a Anahuel en cualquier momento del día. eso se sobreentiende. ¿Qué se puede obtener cuando te conectás con este ángel Puedes obtener dinero para realizar una obra, por ejemplo. Eh, Podés obtener protección económica. Podés obtener la curación de enfermedades o la conservación de la salud. Eh, Podés obtener prosperidad en los negocios en las actividades profesionales eh, y podéis obtener protección contra los accidentes. La invocación a Anahuel dice, Anahuel, permite, señor, que mis objetivos morales se cumplan. Haz que mis medios estén al servicio de una sociedad humana y fraternal. Que todo en mí funcione como en los cielos, para que mi armonía suscite en los demás el deseo de emulación. Hazme sensato, Señor, para que no se pierda ni una gota de mi poder económico en vanas empresas. Quiero ser el financiero de la perfección que Tú representas. Y quiero que me mandes, Señor, proyectos en los que invertir a fin de que mi oro se convierta en mi luz. ¡Qué hermoso mensaje en esa invocación! Eh, estas invocaciones, según quien me las entregó, fueron traducidas directamente del de, de hebreo antiguo eh, por esta misma persona eh, tratando de respetar lo más posible lo sonoro porque lo que tiene fuerza energética en los 72 ángeles guardianes es el sonido. Por eso es muy importante y por eso yo esto mismo que les acabo de leer, te los dejo en la descripción del video, búsquenlo. Eh, es muy importante la pronunciación, Anahuel. Y con solo pronunciarlo ya están atrayendo esa energía. Y les puedo asegurar yo hace muchos años que hago estas prácticas eh, con mis ángeles, con mis diez ángeles guardianes, y he sentido y he visto la presencia cuando la pronunciación era con fuerza, con energía, con amor. Eh, les podría contar un montón de historias eh, que me han pasado. Eh, pero tengo miedo de repetirme eh, en esas historias. Porque muchas veces las he contado. Eh, y, y entonces prefiero dejarlo para, eh, para otros videos. Eh, les pido que si les gusta el contenido del canal le den, se suscriban al canal, le den click a la campanita, eh, le, me dejen un comentario. Si tienen familiares, amigos, amigas, amigues, eh, que si les pueda interesar el contenido de este canal, eh, les pido que lo compartan, que me ayuden a hacer crecer esta gran comunidad, que ya somos Muchos, pero quiero que seamos muchos más. Eh, me ayuda un montón, que sean muchos, me ayuda a poder seguir haciendo estos videos. Eh, este video es el video de los martes. Los sábados eh, seguimos con astrología personal, astrología política, astrología mundial, eh, con todo lo que venimos haciendo. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Nos amo, como me gusta decir a mí. Y quédense un ratito más a ver eh, mis redes sociales. Síganme en todas las redes sociales. Eso me ayuda mucho. Chao. Hasta la próxima.